Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, feliz viernes, espero que paséis todos un fantástico fin de semana, pero después de ver el vídeo, claro, antes no. En eh, fin, el guerrero no escucha lo que el demonio le está diciendo, él es el dueño de su espada. Esto traducido a los mercados, pues nos olvidamos de todo el ruido que tenemos alrededor y... ...somos dueños de nuestros actos... Y, ...y somos dueños de nuestra estrategia... ...y la aplicamos como tal... ...haga lo que haga y diga lo que diga el mercado... ...a ver, entre comillas... ...porque tenemos que ser flexibles... ...para adaptarnos a la realidad de ese mercado... ...pero cuando un mercado está cumpliendo... ...y un movimiento está cumpliendo técnicamente... ...también como está haciendo Bitcoin... ...me parece que hay que hacerle caso... ...hay que escuchar y hay que ver... ...que lo que el mercado se toma como malas noticias... ...son buenas... ...es decir que cuando vengan buenas noticias... Serán malas. Acordaros lo que os dice este abuelo cebolleta. En fin, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Hoy nos vamos de limón. eso hoy nos vamos un poquito de money si te quieres unir a la mejor comunidad de criptomonedas que a mí no me cabe la menor duda de que es la mejor pues es muy sencillo tienes o mediante youtube miembros del canal le das y oye pues tienes tres opciones pues para para bueno una primera para apoyar al canal y entrar en el canal VIP evidentemente el pago mensual el, el miembro del canal otra que además te da el script all in one y otra que además, eh, digamos que hay una supervisión de cartera, si así lo deseas. Bien, eh, en fin, luego tienes la opción de comprarlo en la web durante todo el año, que ahora está en oferta, porque está todo en oferta, eh, un 45% de descuento ahí, pero bueno, en la parte del canal no hay tanta oferta, pero bueno, es un poquito menos, pero da igual, sale más barato que comprarlo ahí. Y además, os digo que os entra para todo el año, al comprarlo, al comprarlo anual, os entra para todo el año, al año y también el skip all in one. Eh, bien, y bueno, los cursos están al 45%, las clases también, una, una locura, una locura. Los skips también al 45%, ah, tira la casa por la ventana. Bitcoin, técnicamente perfecto, seguimos dentro de este canal. Mm, ayer, <ríe> bueno, pues vinimos a aterrizar aquí, rebotamos, muy bien, además... Fijaros cómo el cuerpo de la vela abrazó al cuerpo anterior, con lo cual, arriba. Ya muy pegaditos a la línea, primera línea de tendencia, rompimos. ¿Rompimos con volumen? No, el volumen bajó, con lo cual, teníamos que esperar a la siguiente vela. ¿Por qué? Porque podía ser un fake out, y esto estamos hablando aquí en una hora ahora, ¿vale? Eh, la siguiente vela ha respondido, plus, hemos tocado justo la línea de tendencia principal, Toque máximos, toque de máximos que se hicieron eh, el domingo, lunes, domingo, fue el domingo, y plas, hemos vuelto otra vez ahí. En cuanto a cuatro horas, las velas que hemos conformado, las dos últimas velas, tienen bastante volumen, bastante más de las velas anteriores, con lo cual, ruptura, la vela de ruptura con bastante volumen, más volumen que lo, que lo anterior, muy bien, además un volumen muy similar a las velas de la ruptura de la resistencia, con lo cual bien eh, y la vela que estamos jugando ahora, pues también con bastante volumen, todavía le queda media hora subirá un poquito más aún, o sea que bien, bien eh, yo me sumaría me sumaría al reto, súbate al reto no, me sumaría a que eh, esta vela nos indica simplemente un camino y creo que vamos a hacer velitas hasta llegar aquí vamos a ver cómo cierran los futuros del CME a ver qué gap ¿Qué cap vamos a, a tener? Queda una hora y media para que cierren, eh, bueno, ¿en qué precio cierren? Y en función de eso y con el comportamiento del fin de semana, que en principio yo apuesto a que es un más o menos donde estamos, se va a quedar quizás un poquito más abajo, que haga el pullback a la línea de tendencia que tenemos marcada, en la zona de 29.400 aproximadamente, aproximadamente, para luego el domingo volver a la carga, ¿Vale? Y seguir con el camino que va llevando poquito a poquito, poquito poquito, poquito poquito. Hacia arriba, en cuanto a una hora, eh, tenemos todavía de sobra margen para seguir subiendo. En cuatro horas también. Y en diario ni te cuento lo que te vale morena en el semanal. También todavía tenemos un camino bastante importante que que, que seguir. Uh, tenemos un gap, recuerdo, aquí arriba, en 35.420 aproximadamente. 35.000 vamos. Eh, en semanal el objetivo de esta criptoprimavera creo que debería ser llegar a la zona de 70. En la, la criptoprimavera anterior llegó un toque a 70, bajó un poquito, hizo un diente de sierra y otro toque a 70 y luego ya se nos vino abajo. Eh, ¿Tiene que ser igual esta vez? No. vale, Lo discutíamos ayer en la clase de alumnos, pero eh, la vela semanal nos acompaña a pensar que la semana que viene... Si las cosas siguen como están, puede ser bastante verde. Fijaros la, la vela Doji que puede cerrar esta semana. ¿eh? Muy, muy, muy raro tiene que ser lo que pase si no va a ser así que queda una hora y media. Puede ser un poquito rojo, puede ser un poquito a verde. Lo mismo me da que me da lo mismo. Pero, ¿qué quiere decir lectura, historia de esta vela? Al menos hasta el día de hoy. Los osos han intentado tirarlo, no han podido y los toros han llevado al precio por encima del cierre anterior. Y esa es la lectura actual de esta vela. Vamos a ver cómo termina en el fin de semana, o sea, perdón, el fin de semana, hoy, porque esta cierra hoy y abre semana nueva. Y cómo nos comportamos nosotros durante el fin de semana. Esto es súper importante. Yo soy más partidario de un gap a la baja, es decir, que, pues bueno, eh, cierre y ahora pues tire un poquito abajo. Bueno, estamos aquí en... En diario difícil, pero bueno, da igual. Eh, venirnos a lo mejor a la zona de los 29.000 durante el fin de semana, o inclusive tocar 28.800, el 50%, veis aquí tengo la parte de abajo, parte superior, parte inferior, aquí hemos estado toreando. Entonces, vamos a romper ya definitivamente esa línea de tendencia, pero posiblemente durante el fin de semana todavía caigamos un poquito para ya el domingo romper la lanza. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Entonces, yo soy más partidario eh, de jugarme gaps a la baja, y más cuando la tendencia es alcista, que gaps <ríe> a, la alza, a la baja cuando la tendencia es alcista, es un poquito, sí, contra tendencia, ¿no? Entonces, de momento, realidad, total de este movimiento en cuatro horas, que tenemos un mínimo con un máximo, otro mínimo que todavía hay que, queda por definir el máximo que, que haga, para ver si intentamos atacar la zona de los 30.000, 31.000 que hicimos eh, anteriormente, ¿no? Vamos a ver si somos capaces. No sé si durante el fin de semana vamos a ser capaces de hacer una subida y luego volver a caer para esperar a los futuros del CME o vamos a dejar un gap por debajo, porque todo puede ser. Pero bueno, muy atentos. Quien quiera jugar el gap trading, pues lo suyo es tener ahora mismo las cuentas limpias, esperar al movimiento y jugarlo. Uh, en cuanto a Ethereum, pues lo está haciendo muy bien. Fijaros la subida que lleva hoy, un 5,5%. Muy, muy, muy, muy, muy bien. Requete bien. Así que, oye, fantástico, de momento, 1980 ha estado ahí, así rondado a los 2000, ¿vale? No los ha mantenido de momento, pero, vamos, yo tengo bastante claro que la semana que viene... No sé si vamos a venir aquí a hacer un doble techo y luego vamos a caer, no tengo ni idea. Pero, de momento, la realidad es que exactamente igual que en el caso de Bitcoin, ¿vale? Pues tenemos aquí un, un mínimo, un máximo, un mínimo ascendente un máximo ascendente, podemos venir a hacer otro mínimo posteriormente, mientras no perdamos la línea de tendencia ni esta zona de soporte, todo va de maravilla. En cuanto al total market está subiendo y la dominancia de Bitcoin, si no me equivoco, estaba bajando. ¿Qué quiere decir esto? Que hay altcoins que están... ¡Ay! Ganando dinerito, dinerito. El dólar index se había hundido un poquito. Sí, efectivamente. Ahí sigue besando la lona en los 101. A ver si la besa un poquito más abajo y nos ayuda. Y por su parte, las altcoins, Cardano. Mira, 1,42 recuperándose. Cardano ya vemos que es Tardano, entonces tarda un poquito más. Vamos a ponerlo por porcentaje de... ¿Quién está peor? Pues Rad, Bit2Me. Bit2Me ayer subía un 5 y baja un 15. Pues es lo que tiene. Las empresas españolas están muy malamente... Eh, Library Cage, ahí está en su entorno al centavo de dólar hoy se ha movido poco, posiblemente mañana sí haga un buen porcentaje eh, Matrix también está ahí un poquito chungo, Dom, Win AJIX contra Ethereum y bueno, pues ahí tenemos unas poquitas pero si nos fijamos, del 15 al 5, ya está, es solamente este margen, el resto ya está por debajo del 3 y enseguida vale ceros, ya estamos en verde pero vamos a darle al revés, vamos a poner ¿Quién está más verde que nadie? Noia, 8,87%. Me gusta cuando empezamos con 8 y pico, 1 y pico, 12. Cuando haya aquí un 50 y luego un 3, no mola. Pero así que hay unos cuantos que están por encima del 3%, mola. Entonces, Bayer, GTC, Bell, INJ, 6,40 y pico por ciento. Muy, muy bien. Sigue con su camino ascendente. La zona de soporte fue es que ha sido clavadita. ¿Qué pasa? Que ha hecho un máximo descendente. Vamos a ver si el máximo siguiente no es descendente, pero vamos, todo esto en conjunto se puede considerar también una banderita, ¿vale? Y vamos a ver hasta dónde llega. ¿Qué pasa? Que muchas veces estas cosas que nos generan, pues unas cuñas ascendentes un poquito raras, ¿vale? O triángulos, depende. Eh, pero bueno, vamos a ver que sea una banderita, diario o barandé, eh, y oye, de momento muy bien. Mientras no pierda esta zona de soporte, en los 6.75 aproximadamente, pues muy bien. Además que, es que históricamente, vamos a verlo, fue este punto de pivote. Ahora mismo está por encima incluso de esos máximos que hizo ahí en mechas. Y ha intentado pelear con el siguiente punto de pivote, que es donde se frenó, se dio al soporte. O sea, técnicamente lo está haciendo de maravilla. Y NJ lo está haciendo muy, muy, muy bien. Eh, quizás todavía está muy vertical esta línea de tendencia, ¿no? Eh, y si la lanzamos... Pues, evidentemente, yo apostaría por un pequeño reposo de este guerrero que está aquí currando como un loco, eh, más o menos ahí, en torno, pues quizás a esta zona que puede ser un soporte importante. Y aquí hay un pulso importante en la zona de 5. Si se nos viene abajo, ¿vale? Pero si aguanta esta zona y se pone a lateralizar y acumular, luego puede hacer otro punch alcista tremendo. Así que muy bien por INJ, lo está haciendo de maravilla. O RN Solana, que también aparece por aquí en un 469. No es que sea especialmente fantástico lo que está haciendo, pero de momento la zona de soporte que tenemos aquí, toque, toque, toque, no la está perdiendo. ¿vale? ¿No es capaz de momento de romper la zona de 26? Vale, pero bueno, vamos a ver si ahora va la carga y hace la W, que yo creo que es la que va a hacer, que es esta. Tas, tas, tas, tas. ¿vale? Y a partir de aquí, depende de cómo llegue, pues que sea capaz de romper un poquito más si las altcoins y el mercado sigue en bueno pues la dirección que llevo, ¿vale? Eh, claro, habrá mucha gente que me diga, jo, es que Solana, fíjate, eh, desde los casi 300 pavos, ¿vale? 279, 280 a 220, un 11 veces, una caída de 11 veces. Se recuperará y es la pregunta del millón. Pues no lo sé, no lo sé porque claro, le han salido duros competidores y Ethereum ahí sigue. Este iba, este iba a enterrar a Ethereum. Y Ethereum está en 2000 y este, este está donde está. Entonces, cuidado con las afirmaciones de las motos que nos venden, ¿vale? Porque... ¿Por qué no? ¿vale? Porque no? La realidad es otra. Otra cosa es lo que nosotros quisiéramos y lo que en un momento dado, bueno, pues haces una inversión en una cosa, te sale bien, joder, qué guay. Pero que no nos vendan la moto. vale Esto no quiere decir que no vaya a subir. Yo creo que esta zona que tengo aquí como zona de soporte, que en realidad vamos a ampliarla, vamos a ponerla como zona de resistencia. Que es lo que es. Zona de resistencia. Pum. Eh, ya no lo pone. Eh, os dejo un vídeo por aquí arriba sobre estas cosas de los, de los dibujitos. Eh, y al principio del vídeo os he dejado uno sobre psicología del trading que hicimos el otro día que creo súper interesante. De todas formas, mañana os lo recordaré porque creo que es interesante, muy interesante verlo. Es vídeo de contenido de calidad, ¿vale? No quiere decir que el de hoy no lo sea, pero es que es, es muy especial. Entonces, eh, en cuanto a Solana, creo que esta zona de resistencia se llegará a ella. Estamos hablando de que va a hacer más de un 100%. ¿Vale? Eh, no sé, pues desde aquí hasta esta zona, estamos hablando de un 112, de aquí hacia arriba pues ya veremos vale ya veremos, esto habló en cuanto a un mercado alcista, pero si el mercado alcista se pone tonto, irá a su máximo histórico ¿eh? a mí no me cabe duda, ¿por qué? porque tiene muchos apoyos empresariales y bueno pues ahí están, hay ciertos intereses para que solan allí ahí, no lo entiendo, pero bueno, ahí está Maker hay amigos, 722 volverá Maker a valer 6.000 ah, Pues no lo sé <ríe> Sinceramente sí sé que tenemos dos zonas muy claras Una es esta que tengo aquí marcada Vale, otra Vamos a clonar este Tecla control, pinchas, arrastras ¡pum! Y te sale otro Y otra viene a ser más o menos esta Vale, que tiene este apoyo aquí Este apoyo aquí, resistencia, resistencia, resistencia Nueva resistencia Aquí ni siquiera hemos llegado pues hay que romper la zona de 1000, 1050, ¿vale? Para empezar a, es a llevar escalones. Pero, por, la, por, por otra parte, pues tenemos la zona de mínimos que ha hecho en 506, ¿vale? que se corresponde un poquito con toda esta zona de acumulación y la salida a mercado, ¿vale? Clavadita. Entonces, yo optaría, y creo que a poco que caiga luego el mercado de cripto, volverá otra vez a 500. Y aquí, y de hecho, me voy a poner... 520, 525, un poquito más arriba ¿eh? 530, me voy a poner una alerta, ¿vale? porque creo que sería una una muy buena muy buena opción de compra, Maker para hacerle fácilmente un 100% fijaros lo que estoy diciendo ¿eh? fácilmente un 100% eh, no quiere decir que desde aquí no se pueda hacer por supuesto, ¿vale? pero ¿para qué sufrir? es mi opinión ¿Por qué? Porque bueno, pues ahora tenemos una línea de tendencia que tenemos que romper. Más o menos ahí. un Toque, toque, una especie de falsa ruptura, toque más o menos por aquí. Bueno, pues eso hay que romperlo. Sin contar, bueno, pues que hay que romper la principal, bueno, varias cosas, ¿no? Pero en principio, de todo este movimiento, de toda esta estructura, para volver una estructura alcista, tenemos que romper esta línea de tendencia y pasar este máximo que hay aquí. Entonces ya tendríamos un mínimo, un máximo, un mínimo y un máximo en la zona de resistencia actual. Por uh, favor, como zona de resistencia. Entonces, bueno, si cumplimos con eso, pues ya, pod ya podremos empezar a pensar en más cosas. Eh, si, no en si no se viene abajo, ¿yo dónde entraría? Pues después de ir a la zona de resistencia y hacer un nuevo máximo, pues iría a buscar la línea de tendencia para buscar el nuevo mínimo ascendente. Y a partir de ahí entrar para eh, ir más adelante. Entonces, bueno, eh, pero bueno, estas son estrategias que cada uno tiene que ir eh, madurando. En cuanto a los cortos de Bitcoin, siguen ascendiendo poquito a poquito la presión, la presión bajista. Ya dijimos que, bueno, eh, hasta que no rompamos esta zona no es algo preocupante. Pero sí que poco a poco ver cómo va creciendo, cómo se van sumando esos cortos. Eh, y lo que decimos, ¿no? Sube el precio de Bitcoin, bueno, de cualquier valor... Baja nuestra confianza y vamos bajando el riesgo, vamos bajando la cantidad vale que metemos ahí, por eso la frase de hoy creo que es muy buena, la del guerrero no escucha lo que el demonio le va diciendo, venga, entra, compra, uy, uy, uy, uy, clic, clic, clic, clic, y él es el dueño de su espada, él decide qué hace, qué no hace y lleva adelante su estrategia para con su espada ganar. Ganas lo que pueda, porque evidentemente este mercado ya sabemos lo que hay. En fin, chicos, chicas, no me enrollo más. Vamos a ver cómo cierran los futuros del de CME. De momento quieren cerrar la semanita. Parece que, ¿veis? De una vela doji roja a una vela doji verde. Es lo mismo, pero no es igual. ¿Vale? Eh, bien, bien. Vamos a ver Bitcoin. Bitcoin en eh, cuatro horas. Ahí está. Ahí lo tenemos. Se está poniendo interesante. Y la vela de una hora que estaba haciendo, eh, bueno, pues ha de este cuerpo, ha hecho un retroceso, se ha venido a apoyar justo a la zona de resistencia anterior, se apoya en ella y sigue rebotando. Vamos a ver si es capaz de llegar al menos a la línea de tendencia, quedarse pegadita y ya veremos lo que hace el fin de semana. El resto ya me interesa más bien poco, eh, más allá de ese gap trading que podamos jugar y que nos pueda ser beneficioso si es que sale. Si es que sale. Así que chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela